saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Amados hermanos en Cristo, el capítulo 26 de Génesis narra el pasaje en el que Isaac, debido a la hambruna que había en la región donde vivía, debió trasladarse a otro lugar. Sin embargo, a diferencia de lo que había planeado, Dios se le apareció. Y le dijo que no fuera a Egipto, sino a Gerar, tierra de los filisteos. Dios le dijo, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. E Isaac obedeció a Dios. Una pregunta, ¿desean ser bendecidos en su trabajo y negocio e incrementar sus diezmos en forma extraordinaria? Si es así... Les pido que escuchen cada palabra de esta prédica y descubrirán la forma en la que Dios bendice a su pueblo de manera extraordinaria. Y ese mismo principio se aplica hoy en día. Los que obedecen la palabra de Dios con toda seguridad serán bendecidos. Hermano, si se encuentran problemas y dificultades y Dios no lo prospera a pesar que lo ama y que ora con fervor en los cultos de oración, por favor, escuche con atención el mensaje de hoy. Grábelo en su corazón. Así podrá hallar el muro de pecado que lo separa de Dios y las áreas en las que no lo ha obedecido a pesar de haberse esforzado por hacerlo. Hermano, la palabra de Dios es segura y concluyente. Si la cree y la obedece, todo le irá bien. En mi vida de fe, nunca he visto que Dios deje de cumplir ni una sola de sus promesas. Es imposible. Jamás he dejado de alcanzar una meta confiando y obedeciendo a Dios. También he visto que quienes lo obedecen han sido Bendecidos. En el caso de Isaac, Dios le mandó a hacer algo completamente diferente a lo que había pensado y planeado. Todos sus planes simplemente se desmoronaron. Dios le dijo que hiciera algo totalmente distinto a lo que había proyectado. Aún así, Isaac obedeció. Esa es una muestra de fe, amor y obediencia. Suponga, por un instante, que ha planeado hacer algo y que está a punto de realizarlo. En ese momento, Dios le pide que haga algo absolutamente diferente. La perfecta obediencia es hacer tal cual Dios se lo dice en forma inmediata con un claro amén. Si dice que lo hará después, eso no es obediencia. Están conmigo, hermanos. Eso debe ser algo normal en ustedes. Obediencia es hacer algo que parece imposible. Isaac obedeció la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué cree usted que sucede luego que uno obedece tal como lo hizo Isaac? Todo sale bien. Cierto. O acaso lo duda, aún mandándole hacer algo que estaba en total oposición a lo que había proyectado, Isaac obedeció a Dios. ¿No es algo lógico y está normal que todo vaya bien si obedece a Dios? Claro que sí. Sin duda, Isaac iba a prosperar. Sin embargo, al obedecer, Isaac enfrentó una situación por demás complicada. Casi pierde a su esposa. Desde luego, eso fue porque usó su razonamiento humano al decir que Rebeca era su hermana y no su esposa. Si no se hubiese dejado envolver por sus pensamientos carnales y hubiese dicho la verdad, Dios lo hubiera protegido. No obstante, se dejó llevar por su razonamiento humano. Su esposa era bellísima. Por eso Isaac tuvo miedo que la gente de esa región lo matara para quedarse con ella. De ahí que dijo que Rebeca era su hermana. Repito, usó su razonamiento carnal y procuró salir del problema con una respuesta astuta. Sin embargo, no fue para nada sabio. No obstante, debido a la intervención de Dios, Isaac recuperó a su esposa y pudo quedarse a vivir en esa región en forma segura bajo la protección del rey de los filisteos. Al final, todo le resultó bien.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 la bendición que Isaac recibió de Dios luego que su alma había prosperado. No fue prosperado en forma inmediata, más bien, luego que su alma había prosperado, fue bendecido de esa manera. A través de esa prueba, Isaac cambió su actitud de confiar en sí mismo y en su propio criterio. Esto es muy importante. Hay quienes dicen que creen en Dios, que aman al Señor y obedecen sus mandamientos, pero confían solo en su propio criterio y forma de pensar. Este es el caso de algunos de nuestros hermanos. Sin embargo, si continúa confiando únicamente en su propio criterio, conocimiento y experiencia, eso no complacerá a Dios. Hermano, dependa y confíe en Dios al 100% y viva profe. No obstante, muchos no lo hacen. Si tan solo derribaran todo argumento, pensamiento y criterio propio, podrían crecer espiritualmente. Debido a eso, otros llegarán a un mayor nivel espiritual y usted se estancará en el mismo nivel. Lo único que debe hacer es derribar todo argumento y razonamiento carnal. Incluso Isaac, quien obedeció a Dios, pasó por un proceso de refinamiento a fin de despojarse de la vida de todo pensamiento carnal. Y luego de eso, Dios lo bendijo al ciento por uno. Lo hizo rico y poderoso y lo prosperó inmensamente. De hecho, cuando Isaac obedeció a Dios, en una situación difícil de hacerlo, Dios no lo bendijo inmediatamente. En vez de ello, parecía que las circunstancias iban empeorando. Sin embargo, Isaac... No se quejó ni tuvo rencor, confió en Dios y todo se solucionó. Así se dio cuenta que estaba usando su razonamiento humano carnal. Este es el punto. A pesar que el mandato de Dios estaba en conflicto con su forma de pensar, Isaac obedeció. No obstante, repito, las cosas en vez de mejorar... Empeoraron. Tan solo póngase por un instante en la situación de Isaac. Podría muy bien haberse quejado contra Dios. O podría haberse preguntado por qué su situación estaba empeorando si ha obedecido la palabra de Dios. La mayoría haría eso. Y ese es el problema. Esa clase de pensamientos muestran que en realidad no confía en totalmente en Dios, de ahí que termina siempre quejándose y resentido. Hay un programa en nuestra emisora GCN llamado Reminiscencia, en donde aparecen testimonios de los hermanos que me han acompañado en mis viajes de misión al extranjero. Testifican quebrantados en lágrimas que no les ha sido fácil cumplir con su ministerio en esas cruzadas. Y es que en estas campañas no solo han asistido miles de almas, sino incluso millones. Sí, hermanos, millones de personas han asistido a esas cruzadas. Además, la mayoría se han efectuado en países donde predicar del Señor Jesucristo y del Evangelio, Está prohibido. Ya se podrán imaginar las dificultades que hemos enfrentado. Peligros de ataques terroristas o de arresto por parte de las autoridades de esas naciones por haber contravenido la ley del país al predicar del Señor Jesucristo. Los hermanos que viajaban conmigo en la comitiva oficial tenían que estar todo el tiempo alerta. A pesar de todos esos avatares, jamás me quejé. Ni reclamé ni le dije a Dios que era demasiado difícil cumplir con su voluntad. Nunca me pregunté por qué Dios me había dirigido a predicar el Evangelio a un país donde no se podía hacerlo. Si obedecía a Dios confiando plenamente en su providencia, ¿acaso era dable quejarme o reclamarle algo? En realidad no me importaba si era atacado por terroristas, no les tengo miedo. Aún si era objeto de algún atentado, Dios me protegería, saldría ileso y de esa manera honraría a Dios. Mi única inquietud era la seguridad de mis acompañantes. Sin embargo, en lo profundo de mi corazón sabía que Dios también los protegería. ¿O acaso creen que Dios solo me protegería a mí? Claro que no, eso no lo hubiera honrado. Como confié totalmente en Dios, él pudo proteger a todos los hermanos miembros del equipo misionero. Por eso ni me preocupé. Hermano, tener fe es creer hasta el final, no es inventar excusas y pretextos debido a que la situación no es la óptima. Incluso en Uganda, país donde efectuamos nuestra primera mega cruzada, enfrentamos una fuerte oposición de parte de la prensa local. Intentaron impedir que la televisión local transmitiera el mega evento. Sin embargo, jamás respondimos a esas Falsas acusaciones. Nunca discutimos con esos calumniadores ni los desmentimos. Únicamente le encomendamos todo a la voluntad del Padre. Una vez que cada cruzada finalizaba, los que nos habían difamado y calumniado se escondían. Como habíamos glorificado grandemente a Dios, probando que todo rumor y calumnia eran falsos, al final esos falsos profetas desaparecieron. Luego... Donde íbamos nos trataban con mucho respeto y amor. Apenas enteraban que éramos hermanos de la iglesia Malmin, nos pedían oración. Como habían visto las maravillosas manifestaciones del poder de Dios a través de la televisión y de otros medios de comunicación, en cuanto nos veían, nos pedían que oráramos por ellos. Incluso, en los aeropuertos, el personal nos trataba como personajes o autoridades muy importantes. Eso es el resultado de la fe. Como les decía, cuando Isaac obedeció a Dios en una circunstancia por demás difícil, Dios no lo bendijo inmediatamente. En vez de ello, la situación empeoró. Sin embargo, Isaac no se quejó ni guardó rencor alguno. Confió en Dios y el problema se resolvió. En ese instante se percató del hecho que estaba usando su razonamiento carnal humano para solucionar el inconveniente. De esa forma, poco a poco fue despojándose de todo pensamiento carnal. Hermano, si no crece en su vida espiritual, es mayormente debido a esos pensamientos carnales. Derribe todo argumento que aún tiene en su mente. Hay quienes a pesar de ser fieles en su servicio a Dios, no han llegado al nivel del espíritu debido a esos pensamientos carnales. Volviendo a Isaac, a través de ese proceso, Isaac derribó todo criterio propio y así su alma prosperó. Es decir, su espíritu controló su parte almática. Entonces, Dios lo bendijo más allá de lo que podía haber imaginado. Esta es la bendición que Dios desea dar, a todos aquellos cuyas almas han prosperado. Si su alma prospera, disfrutará de todas esas bendiciones. Ninguno de los pastores que han llegado al nivel del Espíritu pasa necesidad financiera alguna. Y no es que provengan de familias millonarias. Empezaron desde abajo. Sin embargo, ahora viven una vida cómoda y no pasan a premios económicos. Más bien, tienen la capacidad de ayudar a otros. Y cuando... Lo hacen, dicen que Dios es quien lo ha hecho. Como son constantes en eso, sus diezmos se incrementan. Esta es la bendición, repito, que nuestro gran Dios concede a todos aquellos cuyas almas han prosperado. Amados hermanos, nuestro objetivo final en esta tierra obviamente no es convertirnos en millonarios, ni disfrutar de los placeres de este mundo. Sin embargo, los que aman a Dios disfrutarán abundantes bendiciones en esta tierra. Por eso, primero deberá esforzarse por hacer que su alma prospere. Esa debe ser la primera bendición. Su primer objetivo no deberá ser buscar prosperidad financiera. Más bien, su meta deberá ser esforzarse por llegar a la mejor morada en el reino de los cielos y reflejar el carácter del Señor en su vida diaria. Entonces, la bendición financiera vendrá por añadidura. Si su alma prospera, de seguro que el bien y la prosperidad económica lo seguirán y lo alcanzarán aún sin buscarlas. Únicamente entonces podrá responder con un sincero sí y amén a la palabra de Dios sin usar sus pensamientos carnales. La voz originaria obrará en estas almas para que las bendiciones sobreabunden en sus vidas. Lo único que deberá hacer es preparar su corazón para ser digno de recibir esas bendiciones. Espero que... A través de esta serie de prédicas, la voz primigenia de Dios sobre en ustedes y así Dios derrame bendiciones en sus vidas hasta que sobreabunde. Hermanos, continuando con la prédica pasada, veamos más en detalle lo que debe hacer para que Dios lo bendiga. En base a los versículos 1 y 2 del pasaje bíblico de hoy, analizaremos las tres condiciones necesarias para ser bendecidos. La primera tiene que ver con la palabra de Dios y sus mandamientos. El versículo 1 menciona, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, esto quiere decir que no deberá escuchar la palabra de Dios a la ligera o pensando en otra cosa. Si viene al culto para adorar a Dios y su mente está en otra parte, no estará adorando a Dios en espíritu y en verdad, ni estará guardando el día del Señor. A pesar que físicamente esté en la iglesia, su corazón, que es lo esencial que Dios observa y considera, estará en otra parte. Únicamente su cuerpo estará en el santuario. Si su mente está ocupada con otros pensamientos como... El ganar más dinero el domingo, su corazón estará enfocado en el dinero y no en adorar a Dios. Repito, solo su cuerpo estará en la iglesia. Cuando le pregunto a otros hermanos si han guardado santo todo el día domingo para el Señor, la mayoría me responde afirmativamente, a pesar que el Espíritu me dice que no lo han hecho. Y sabiendo que no me han dicho la verdad, les pregunto otra vez. Usualmente son sus familiares los que primero me contestan en lugar de ellos, diciendo que sí, han consagrado todo el día domingo al Señor. Si así... ¿Lo hubieran hecho? Esto es, si lo hubieran hecho en forma correcta, no habría razón alguna para que estuvieran enfermos. Y les pregunto una vez más si han asistido a los dos cultos el domingo y si han dado el diezmo completo a Dios. En ese momento confiesan la verdad y me dicen que han venido solo a un servicio, sea al de la mañana o al de la tarde. Hubiese sido mejor que fuesen honestos desde el principio. Hermano, si adora a Dios en espíritu y en verdad, ninguna enfermedad lo podrá tocar. Esta es una ley espiritual de Dios. Los que consagran en forma perfecta el día domingo al Señor y dan el diezmo completo y sus ofrendas a Dios, no cometerán las obras de la carne que son de muerte. De ahí que no contraerán enfermedades terminales. Tampoco criticarán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 Escucha, hermano, dice todos sus mandamientos, no solo algunos de ellos. Continúa, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ya les he compartido que oír atentamente la voz de Dios no solo significa escucharla y recordarla como mero conocimiento, más bien quiere decir que deberá obedecer lo que escucha. Y para hacerlo, primero deberá oír atentamente la palabra de Dios. Hermano, la fe viene por el oír. Primero, deberá oír y conocer la palabra para tener fe. No solo debe oír varias veces las prédicas o leerlas en las publicaciones de la iglesia, sino que deberá meditar en ellas. Reitero, deberá leer, oír, oír y meditar en la palabra. Lo que es más importante, deberá aprender espiritualmente la palabra de Dios, grabarla en su mente y ponerla en práctica inmediatamente. Incluso si le escucha cien veces, si no la interioriza, de nada le servirá. Además de oírla y de grabarla en su mente, deberá meditar en ella y sembrarla como espíritu en su corazón. Si ha vivido una vida cristiana descuidada, no se extrañe si aún no ha llegado al nivel del espíritu. Como no ha asimilado espiritualmente la palabra de Dios, no ha crecido en el espíritu ni en su medida de fe. Este es otro índice que muestra que no ha adorado a Dios en espíritu y en verdad. Hermanos, los que en verdad adoran a Dios grabarán la palabra en cuanto la oigan y luego la pondrán en práctica. Continuaremos con esta prédica la próxima semana. <risa>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 Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengas una vida de éxito y en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar